Bueno, a ver, lanzo este video porque no puedo creer que la gente no lo entienda O sea, claramente, hay Hitler está vivo y está en Bariloche eh, Si bien se hallaron los cuerpos incinerados de él y de la esposa Esos no son sus cuerpos, son cuerpos de los dobles Yo, A ver, no sé cómo espera la gente que, que, que nos creamos eso Además se fueron en submarino, se fueron en submarino Bariloche Hay pruebas, hay pruebas de una cocinera y de una persona que vivió Nació, creció y murió en Mariloche No sé qué más pruebas necesitas Además no sé si te parece raro Que se haya encontrado un tesoro nazi en Argentina Hace muy poco Y no solamente eso, las ruinas de Villa Tacul que, Donde está ese búnker nazi Que dicen que no es de verdad, es turístico Dale, yo, yo, yo no me la creo ni en pedo. Y por último tenemos los nazis de Villa Gesell O bueno, Villa Gesell de X-Men First Class Que claramente no es Villa el Sino que es Bariloche Y Magneto va a haber unos nazis refugiados Fox la verdad que sabe algo Y no lo quiere decir en la peli Pero bueno, ustedes no me quieren escuchar Espero que este video Les haga entrar en razón de la verdad Y empiecen a buscarlo en Bariloche Yo llevo años buscándolo Y creo que estoy por llegar a algo Y me falta un poquitito más Un poquito para llegar a la verdad Y cuando lo haga Bueno ya se van a enterar. ¿Qué? Que hoy nos sale la historia de un jugador. ¿Qué no te enteraste? Al conductor se lo llevaron los extraterrestres. ¿Qué estás diciendo? Si los extraterrestres no existen. ¿Cómo que no? Yo soy un extraterrestre. Que te digo que no existen. Ahora vamos a googlear, vas a ver. Ve ahí, ahí, ahí tenés. Ahí dice... Conductor de podcast abducido por los extraterrestres Conozcan la leyenda de Podcast Mutante Cuatro creadores de contenidos Que un día se juntaron Dispuestos a llevarle al mundo Su verdad Su último podcast terminaron de grabar, pero jamás volvieron a casa. Y es que hay fuerzas con las que uno, simplemente, no se debe meter. Hoy, 30 de octubre de 2021, fue un lindo día. El sol brillaba y el cielo lucía despejado y esplendoroso pero esto no duraría mucho, vivía con mi familia, mi padre estaba viendo las noticias y nos topamos con una información que lo cambiaría todo, la reportera hablaba sobre que el fin del mundo se acercaba, pero nosotros no nos alarmamos hasta que de pronto se escuchó un fuerte golpe en el piso y se fue la señal de la televisión. De inmediato escuchamos a los vecinos gritando y a otros corriendo y de ahí nos dimos cuenta que en efecto sería el fin del mundo. Mi padre alarmado nos tomó a mi madre y a mí y nos llevó al auto, buscó lo necesario, una pistola con siete balas, comida, una linterna y después partimos. Cuando íbamos en el auto pudimos ver con nuestros propios ojos un meteorito. Era algo pequeño, pero provocó un gran impacto en el suelo. Mi padre pisó el acelerador y nos fuimos lo más rápido que pudimos de ahí. Mi madre estaba llorando. Mi padre estaba asustado, pero yo no hacía nada. Luego vimos que a lo lejos había unos helicópteros, pero uno de estos cayó cerca de nosotros, haciendo que el carro se volcara. Estaba muy herido, pero pude salir del auto con vida, y de inmediato el carro empezó a arder. Traté de sacar a mi padre y a mi madre, pero estaban muy atorados, Solo podía salvar a uno de ellos. Salvé a mi madre, ella empezó a darse cuenta de que nos alejábamos del auto, pero ella quería salvar a mi padre, me pidió que la soltara, pero era inútil, el auto ya había explotado. Mi madre no lo podía creer, ella en ese momento rompió en llanto, por lo que tuve que llevármela a un lugar más seguro. Pasamos alrededor de media hora caminando sin parar, pensábamos que ya había terminado todo, hasta que vimos que se empezó a abrir el suelo. Empezamos a correr, era un terremoto muy intenso, pero era imposible, mi madre se había atorado en una grieta del suelo su pie no podía salir, estaba llorando, yo no la podía sacar de ahí, ella era la única persona que quedaba conmigo, hasta que me dijo, hijo no te preocupes, estaré bien, estaré con tu padre, esperándote en el otro mundo. Después de esto me fui corriendo, el terremoto abrió rápidamente el suelo, dejando una gran grieta en la que casi se podía ver la lava. Y mi madre no sobrevivió. Me quedé solo, no tenía nadie. Me puse cerca de lo que quedaba de una playa. Pero había algo extraño, no había agua hasta que vi a lo lejos que se acercaba un tsunami. En ese punto pensé, ¿me quedaba o tenía que huir de ese lugar? Cualquiera de las dos opciones era válidas, pero si me quedaba, tendría una muerte segura, y claro, tomé esta opción. Podía recordar los momentos más felices de mi vida, instantes en los cuales pasé muy buenos momentos con mis padres, mi familia, mis amigos, sin embargo, la muerte era inevitable. No quedaba mucho tiempo, la ola del tsunami incontenible venía hacia mí. Así que dije en voz alta, en 10 segundos nos veremos padre y madre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adiós.